Desde ahora sí, empezamos a grabar Perfecto, porque me acordé que había gente que podía estar interesada y que a lo mejor justo no alcanzó a llegar entonces para que no se pierda, esta información la vamos a compartir luego en nuestro canal de YouTube para que quede registrado por si tienen dudas o quisieran volver a consultarlo eventualmente incluso mandárselo a algún amigo o amiga eh, van a poder encontrar esta información en nuestro canal Bueno, como les decía entonces el lunes pasado eh, existen diferentes formas de aportar a Wikipedia la forma más tradicional que nosotros reconocemos es cuando editamos, cuando redactamos, cuando creamos un contenido nuevo para la enciclopedia o mejoramos algún contenido existente en, dentro de sus artículos. Pero la verdad es que escribir no es la única forma de editar Wikipedia o la única forma de participar en nuestro movimiento. Y esto es súper importante porque eh, comprender de que hay otras formas, eh, en este caso hacia lo visual, de poder participar y, y aportar en Wikimedia y en, y en Wikipedia en particular, abre la puerta para que muchos otros usuarios puedan participar. Normalmente nosotros decimos que para poder ser wikipedista, eh, en realidad no hay tope de edad, cualquier persona que sepa escribir, podría participar, escribir medianamente bien, podría participar de la enciclopedia. Eh, pero la verdad es que cuando pensamos en los otros proyectos Wikimedia, nos damos cuenta que cualquier persona puede participar, los niños también pueden participar en un mundo que es a veces un poco adultocéntrico, y que los olvida a ellos. Y cómo pueden participar, por ejemplo, creando material visual para la enciclopedia, tomando fotografías de las cosas que son relevantes, que están a su alrededor, y que están eh, quizás subrepresentadas en la plataforma, es una, forma, es una manera súper concreta, diversa de aportar, y en la que eh, podemos involucrar a más miembros de nuestro, de nuestro, nuestra comunidad, o nuestra familia, en la producción de conocimiento y de contenido para todos. A ver, entonces vamos a... ¿Va? ¿Puedo avanzar? Ahí está. Aquí está. Bueno, una imagen más que mil palabras, esa es una, una frase bastante conocida, pero no deja de ser importante, no deja de ser real. Wikim eh, bueno, Wikimedia, la Fundación Wikimedia, que está en Estados Unidos y que funciona a nivel de capítulos en las diferentes regiones del mundo, incluyó Wikimedia Chile como capítulo en Sudamérica, tiene varios proyectos asociados a la creación de contenido liberado para todos y todas. Eh, el más importante es Wikipedia, o el más conocido es Wikipedia, pero hay otros proyectos hermanos, como por ejemplo Wikimedia Commons. ¿Qué es lo que es Wikimedia Commons? Wikimedia Commons es un proyecto nacido en el año 2004 y para re, re, re, reducirlo, para explicarlo, resumirlo en pocas palabras, es un gran repositorio de contenido visual y audiovisual que funciona con los mismos principios que Wikipedia. Es decir, es libre, es colaborativo, eh, no tiene fines de lucro o no, o no, se, no se cobra por, por poder usar esas imágenes. Eh, y en realidad podemos... Cualquier persona puede contribuir y compartir contenido de relevancia en ese repositorio. Eh, ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad principal es recopilar y difundir contenido diverso de diferentes partes del mundo. También es una forma de respaldar el contenido, y ya vamos a discutir un poco acerca de eso. Y también, algo que no deja de ser importante, es que a través de las imágenes eh, o recursos visuales que se suben a eh, Wikimedia Commons, se pueden alimentar otros proyectos de la Fundación, como por ejemplo Wikipedia. ¿A qué me refiero con esto? Que cada vez que ustedes revisan un artículo de Wikipedia y hay una imagen asociada a ese artículo, ya sea un retrato, cuando se habla de una biografía, o, cuando se, o una panorámica, por ejemplo, o cuando, no sé, cuando revisamos el artículo de Santiago de Chile, hay varias fotos de Santiago, de la cordillera, la típica panorámica, con, eh, o el, el paisaje con Costanera Center y todo eso, o una visión desde el Cerro Santa Lucía, Todas esas imágenes eh, están alojadas o fueron primeramente alojadas en Wikimedia Commons, y desde Wikimedia Commons se pueden utilizar para alimentar este artículo, pero para alimentar muchos otros artículos relacionados con la ciudad de Santiago de Chile o con la historia de Chile. ¿Por qué digo que también es una forma de respaldar contenido el usar eh, la plataforma Wikimedia Commons? Eh, nosotros vimos, por ejemplo, que hay muchas veces contenido llamado sensible, o contenido, eh, no sé si compleja es la palabra, pero contenido sensible, que los usuarios eh, crean y suben o comparten libremente luego en plataformas como Facebook, o como Instagram, o como Flickr, y, y eh, muchas de esas personas denuncian, principalmente de, la, de las dos primeras plataformas, denuncian que ese contenido es, ha sido borrado, por ejemplo, o ha sido eh, sacado, o ha sido... Eh, censurado o modificado de alguna forma porque eh, hiere sensibilidades de otras personas. Un ejemplo concreto fue todo el contenido visual que se generó después de octubre, después de, del estallido social de octubre en Santiago y en otras ciudades de Chile, donde muchos fotógrafos amateurs y fotógrafos no tan amateurs, sino que profesionales también, que tomaban imágenes y luego las compartían en estas plataformas, denunciaban que eh, Facebook, por ejemplo, se tomaba la libertad de eh, bajar esas imágenes porque infringían algunas normas de la comunidad. Bueno, la verdad es que a pesar de que esto es súper indignante, eh, y, y ojalá no sucediese, eh, tiene cierta, una cierta lógica porque estas plataformas de comunicación son plataformas privadas. Son eh, plataformas que tienen un dueño, que tienen unas ciertas reglas de funcionamiento, y claramente si un contenido que uno sube no respeta esas normas, eh, ellos tienen todo el derecho de bajar ese contenido. Entonces... Eh, en ese contexto, nosotros lanzamos, por ejemplo, una campaña para que las personas subiesen imágenes eh, de lo que estaba sucediendo en Chile, que se llamaba Chile Protesta, de lo que estaba sucediendo en Chile, y las alojaran en Wikimedia Commons, porque no solamente podían eh, ser... les dábamos una plataforma para que fuesen vistas por personas en todo el mundo, recuerden que, al igual que Wikipedia, Wikimedia Commons se puede ser visitada desde cualquier parte donde haya acceso a Internet eh, no restringido, como, como China, por ejemplo, pero prácticamente todos los otros países sí, sino que también es una plataforma que no es interrumpida, que, que Wikipedia no está censurada, está previamente censurada, por lo tanto estas fotografías podían quedar respaldadas en servidores que no estaban en Chile y podían protegerse de esa información. Entonces también es una es interesante eh, pensar el usar Wikimedia Commons no solamente como una herramienta o una plataforma de comunicación, sino que también como una plataforma de resguardo de información sensible o información que tiene que ver con eh, contenidos actuales, con contingencia, que eventualmente en otras plataformas puede peligrar. Vamos a pasar a la siguiente, ahí está. Bueno, ¿cómo puedo subir eh, a Wikimedia Commons diferente contenido? O más bien, ¿qué puedo subir a, a Wikimedia Commons? Perdón? Bueno, como les decía, podemos subir imágenes, videos, o eventualmente incluso gráficas que sean de nuestra propia autoría, eh, ayer cuando perdón, el lunes cuando revisábamos cuál es el contenido que yo podía aportar a Wikipedia veíamos que habían ciertos gráficos habían por ejemplo tablas bueno las tablas no son necesariamente visuales pero habían gráficas habían muchas veces mapas que la gente hace y puede donar también a Wikimedia Commons y van a quedar eh, alojadas en el repositorio pero también puedo subir imágenes videos o gráficas que no sean mías sino que sean de terceros pero teniendo un permiso correspondiente que indica que esta persona autorizó o se dio los derechos para que fuesen eh, subidos a Wikimedia Commons. Y también puedo subir imágenes antiguas que estén actualmente en la condición o la, o la categoría de dominio público. Es decir, que en el caso de Chile sean anteriores a 1962, si es que su eh, autor es desconocido. Eh, por ejemplo, si tenemos una imagen del de, mmm, terremoto de 1960, que actualmente estamos con una campaña de recopilación de imágenes acerca de ese terremoto, por eso me viene a la mente. Si encontramos una imagen del terremoto de 1960 en, una, en un libro o incluso en un álbum familiar y no sabemos y no hay conocimiento público de quién es el autor de esa imagen es un, un autor desconocido que no es que no es que sea anónimo o no es que no tenga autor sino que no sabemos no, el nombre del autor y es anterior a 1962 entonces eventualmente esa imagen la, está actualmente en dominio público en uso público y podemos aprovechar esa, esa condición y donarla a Wikimedia Commons. Pero para entrar un poco más en el tema del uso de las licencias, ¿qué es, lo que, qué es lo que se puede qué es lo que no se puede subir, eso lo vamos a discutir con Carlos un poco más adelante, quien es bastante más conocedor eh, al respecto que yo. Bueno, ¿cómo podemos usar el contenido visual? Retomando lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cómo podemos usar el contenido visual en un artículo de Wikipedia? Podemos subir imágenes para ilustrar o acompañar el artículo, podemos también eh, insertar eh, unas plantillas de, de, de contenido, que son, por ejemplo, la fichita que vemos al lado de cada biografía. También Carlos les va a mostrar ejemplos más concretos. Y también podemos crear tablas informativas que, si bien eh, no están en Wikimedia Commons, eh, son contenido que explica cierta información de manera visual para que sea más fácil de entenderlo. Bueno, entonces yo me voy a detener acá porque la idea es ahora que podamos ver eh, cosas un poco más prácticas. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a dar el pase a Carlos, quien nos va a, a mostrar de manera mucho más concreta, bueno, cómo funciona este gran repositorio y cómo podemos usar ese contenido para mejorar nuestros artículos de Wikipedia. Así que acá, Carlos, te doy el pase entonces para que tú puedas eh, mostrarnos de manera más concreta cómo funciona este proyecto hermano de Wikipedia. Bien. Eh, entonces voy a compartir mi pantalla. Aquí. Carlos, ahí está. Sí, ahí sí, espero que estén viendo. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, esta es la página principal del proyecto que se llama Wikimedia Commons, que es el repositorio de las páginas repositorio de todo el elemento multimedia, para que pueda ser alojada, en este caso, en Wikipedia en español o en todas sus otras versiones lingüísticas. Eh, una cosa importante que hay que notar es que, por ejemplo, en Wikipedia en inglés se permiten algunos archivos que las otras Wikipedias no. Y de hecho, solamente las, esos archivos los alojan en Wikipedia en inglés, por sí solo, y no en Wikimedia Commons. Como, por ejemplo, portadas de álbumes o portadas de discos, eh, portadas de libros, que están bajo una categoría especial que se llama uso legítimo, que es, una, es un, un indicador legal que está presente en Estados Unidos y por eso ellos lo hacen. En, en el año 2005, en, dentro de todos los usuarios y editores de Wikipedia en español, se decidió eh, no hacer uso de este uso legítimo y eh, en el fondo todos los archivos eh, tenían que ser alojados en Wikimedia Commons para poder ser usados en la Wikipedia en español. Por este caso, en Wikipedia en español no encontramos algunas eh, imágenes que sí en Wikipedia en inglés, como el caso que les dije, que era el tema de las eh, portadas de álbumes o portadas de libros, que, que caben dentro de la categoría de uso legítimo. Entonces, bueno, esta es la página eh, principal de Wikimedia Commons, eh, tenemos por ejemplo la imagen del día, va cambiando día a día dentro de las imágenes más valiosas que tiene este proyecto, y la imagen del año, eh, en este caso bueno está el del 2018, eh, pero eh, hace poco se eligió la imagen del 2019, la imagen del año de do, del 2019, que fue elegida bueno la mejor dentro de todas las imágenes que se subieron durante ese año y que la pueden revisar en nuestras redes sociales. Bueno, entonces, ¿cómo subimos una imagen a este proyecto? Acá, en esta barra de acá, dice subir un archivo. Y de inmediatamente nos lleva a esta página de acá, que es, ahí está, este que se llama asistente de subidas. Y en el fondo nos indica dos formas de hacerlo. Una que es eh, seleccionar los archivos multimedia para compartirlos eh, de archivos que estén alojados dentro de nuestro computador. Y la otra cosa que también les voy a mostrar es eh, compartir imágenes desde esta plataforma que se llama Flickr, que es una plataforma que usan muchos fotógrafos profesionales y que también vamos a aprender a usarla dentro de poco. Entonces, bueno, eh, eh, por, por vez primera voy a eh, mostrar cómo eh, subir una imagen de una fotografía que tengo alojada en mi computador, en el fondo, es apretando este botón azul, nos va a llevar a, a esta ventana de acá, y yo tenía preparada una fotografía que es un edificio del centro de Santiago que no tenía buenas imágenes en Commons, y en el fondo que lo vamos a subir. Pero, al parecer, no me deja por el tema de la extensión del archivo. Entonces, bueno, voy a, eh, mientras arreglo ese problema, voy a eh, empezar a eh, mostrarle la otra forma, que sería compartir imágenes desde Flickr. En el fondo, que, bueno, apretando este botón blanco, nos vamos acá. Y nos pide eh, tener una U URL de Flickr, que es para, para la foto que nosotros querramos, querramos subir. Entonces, yo voy a esta plataforma que se llama Flickr y busco alguna foto que me interese subir. Aquí yo busqué dentro del, del buscador propio que no usa esta plataforma, eh, la palabra Chile. Y me salieron más de 100.000 archivos que puedo subir a Wikimedia Commons. Pero hay algo que es muy importante, que es buscar, pero solamente con la licencia, y esta licencia es esta, exclusivamente esta, que se permite el uso comercial y las modificaciones. Que esa licencia es compatible con el proyecto Wikimedia Commons. Por lo tanto, eh, activando este filtro y buscando lo que yo puse Chile solamente, Encontré estas fotografías y, por ejemplo, aquí hay una fotografía de este torreón que se encuentra en el Cerro Santa Lucía. Voy a la fotografía, me cercioro de que tenga los, la licencia adecuada, que son estos, aquí, algunos derechos de reservados, que no tenga eh, derechos de autor. Y, por lo tanto, esta fotografía puede ser subida a Wikimedia Commons es una parte importante el del Cerro Santo Lucía, que está en el centro de Santiago, y yo copio el URL de la página, voy acá, y aprieto, bueno, lo, lo pego, y aprieto obtener de Flickr. Vamos a ver si resulta. Ahí automáticamente está subiendo el archivo. Y ya con este botón verde nos dice que ya fue eh, subido, todos los archivos se subieron correctamente, y voy a apretar Continuar. Bueno, y ahora, otra cosa muy importante que hacer en Wikimedia Commons es eh, verificar que toda la información esté bien correcta y lo más detallada posible, para que otros editores, otras personas, lo puedan eh, encontrar entonces, por ejemplo, en el título de la imagen me gustaría un título un poco más descriptivo y en español. Por ejemplo, puede ser Torreón Español del Cerro Santa Lucía. Auto automáticamente lo, lo generan en, en .jpg, que es el, el, la versión de esta imagen. Luego hay que añadir una leyenda, que es una explicación de una línea de lo que representa este archivo, que es básicamente esto mismo. Si yo sé otros idiomas, lo puedo añadir también la leyenda en otro idioma con este botón, en inglés o en, en cual, cualquier idioma que esté disponible. Ahí lo podemos buscar. Si yo quiero borrar, aprieto este, este basurero que está acá. Y luego de la leyenda viene una descripción, que sería, por ejemplo, bueno, esto esta es la descripción que automáticamente fue tomada, que la, es la descripción que tenía la imagen. Aquí vuelvo a Flickr que es la imagen que tenía acá. Que, bueno, que el, el brigadier eh, Manuel Olayer hizo este, estos fuertes que tenía antes el Cerro Santa Lucía. Que está la descripción en inglés, automáticamente aquí lo puso en inglés. Eh, la fecha, que automáticamente también se saca, que es la fecha en que el autor eh, tomó la fotografía. Aquí están los derechos de liberación que la imagen ya tiene la, la licencia correspondiente, en este caso compatible con Wikimedia Commons, y otra cosa muy importante es las categorías, que son eh, donde alojar la fotografía para que aparezca más, eh, más información y con otras fotografías del mismo lugar. En este caso, la categoría sería Cerro Santa Lucía, para agrupar todas las fotografías que estén de dicho cerro en una categoría en especial. Y, bueno, ahí está el auto completar automáticamente nos lleva. Y luego de esto, bueno, aquí tiene, eh, se puede poner la ubicación, la longitud, que eso automáticamente sale también de Flickr. Y aquí yo, bueno, puedo poner alguna otra información. Y con el botón azul, nuevamente, nos vamos a publicar el archivo. Y, bueno, nos va a pedir esto nuevamente. Aquí hace el, el enlace con otro proyecto que se llama Wikidata, que también vamos a hablar de eso un poco más adelante en esta misma sesión. Hay que buscar de nuevo qué es lo que representa grandes rasgos, que sería el Cerro Santa Lucía. Cerro Santiago de Chile, y otro Cerro Santa Lucía, por lo tanto. Y publicar datos para todos los archivos. Entonces, bueno, ahí efectivamente aparece que gracias por tu subida, fue subido de forma el, el, el archivo. Yo aprieto y esta es la página donde está alojada el archivo. Entonces yo, con esta información que está acá, con el título que le puse, yo puedo buscar el, el archivo para, por ejemplo, poder eh, posicionarlo en un artículo. En este caso vamos a hacer el, el, el ejercicio con esta misma fotografía. Bueno, aquí está la fotografía entonces un poco más abajo la leyenda que le pusimos, torreón español, el resumen, que está la descripción de la fotografía, la fecha, que está en español, la fuente, que en este caso era el URL de Flickr, el autor, muy importante acreditar el autor, eh, dentro de las categorías de eh, esta licencia en especial que nos dice, y dónde fue la posición de la cámara, que esto lo hizo automáticamente. Entonces, este archivo, bueno, ahí está la licencia, muy importante, que este archivo se encuentra bajo la licencia bueno, Creative Commons 2.0. ¿Qué es lo que indica eso? Básicamente que uno puede tomar la fotografía, la puede eh, compartir, la puede reutilizar o remezclar, eh, pero siempre y cuando, esto es muy importante, bajo las siguientes condiciones, hay dos condiciones para poder utilizar estas fotografías. Una, que uno tiene que eh, darle atribución, la autoría Uno siempre tiene que compartir, pero indicando el autor original y siempre y cuando nosotros compartimos con la misma licencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros eh, remezclamos, adaptamos el trabajo, tiene que estar con el nombre del autor y con la misma licencia. Cosa de que no se pierda esta como cadena de compartir la información que es lo que nos interesa en este proyecto. Bueno, todas las imágenes que, están, eh, que son desde Flickr, eh, tienen que ser revisadas por un administrador o un revisor, que es en este caso un robot que la usa automático, que es para ver que la licencia sea correspondiente con la que dijimos acá, porque no vaya a ser que pongamos una licencia que tenga unos derechos de autor. Por lo tanto, eh, bueno, aún esto se demora un poquito, pero eh, eh, en, en poco tiempo más va a estar que el administrador eh, haya revisado la fotografía y poder cambiar a, a que este, esto esté revisado y que no haya problemas con las licencias. Carlos, yo, perdona que te interrumpa. Sí. Sí, mira, aquí tenemos una pregunta de Jaime, ah. que nos dice que si por favor te puedes detener un poquito más en este tema de las licencias. Eh, no, es. Que existen, eh, por ejemplo, no sé, pues, el Fondo Monetario Internacional tiene un Flickr que no, puede, no se pueden ocupar las imágenes, pero sí el gobierno de Chile, por el contrario... Tiene aparentemente muchas de sus imágenes liberadas. ¿Nos puede explicar un poco por qué o qué significa esto? ¿O en qué tenemos que poner atención si es que eventualmente queremos ir a buscar imágenes que no sean de nuestra autoría, pero sí de terceros que para utilizar en los proyectos? Ya. Entonces, bueno, eh, dentro de Flickr y dentro de todos los eh, eh, proyectos de fotografía existe esta forma como de colocar. Eh, de posicionar una licencia a la fotografía, que uno una, lo, cualquier fotógrafo lo puede eh, elegir, y dentro de las más importantes está esta que se llama Creative Commons, que es eh, bueno eh, CC, de Creative Commons, BI, que significa que uno tiene que dar atribución, SA, que en inglés es eh, eh, Share Alike, que quiere decir que nosotros tenemos que, eh, lo que decía anteriormente, eh, seguir, si uno adapta el trabajo, seguir con la misma eh, licencia. Y bueno, la versión 2.0. Por lo tanto, la única eh, licencia, si yo quiero buscar alguna fotografía que esté en, en, este, en este proyecto, que se llama freak la única, la única licencia que nos, eh, nos serviría para el proyecto en el fondo, es eh, la licencia... Eh, de Creative Commons. ¿Y cómo se busca esa? Que en el filtro cuando uno busca, solo busquemos porque, bueno, si uno busca cualquier licencia, van a salir un millón de fotos de Chile, pero la única que sirve para eh, Wikimedia Commons es que se permite el uso comercial y las modificaciones, que está de acuerdo con la licencia que es esta que les dije, que es la CCBI-SA, y ahí eh, tiene un número que puede ser 1, 2, 3, 4, dependiendo de las versiones. Entonces, cualquier otra, otro tipo de fotografía eh, no se va a poder utilizar dentro de Wikipedia por el tema de que no estamos eh, cumpliendo con uno de los principios básicos que es de Wikipedia, que es compartir la información libre. Eh, eh, claro. Entonces, eh, con este filtro que aparece acá, es la única forma de buscar fotografías que sean permitidas. Si, por ejemplo, nosotros subimos de esta misma forma una fotografía que esté eh, en otro tipo de licencia, y nos vamos acá al proyecto, esta, este bot, o este, claro, como robot que está revisando, nos va a indicar automáticamente que hay un error y que la fotografía va a ser borrada de forma automática. Yo voy a, ver, voy a refrescar esta página para ver si ya pasó el robot por allí. Ya, bien, ahí, ahí ya, ya fue revisada, y ahí dice que esta imagen fue publicada por Flickr, que está el URL acá, y que la imagen se confirmó que tenía una licencia bajo estos términos. Y es muy importante porque, eh, porque si no, no va a ser eh, posible tener eh, estas imágenes dentro de Wikimedia Commons para ser compartida dentro de los mismos márgenes que tiene la, la Wikipedia en español. Entonces... Esta es la fotografía y voy a enseñar ahora cómo, bueno, el, el tema de subir las imágenes eh, desde Flickr o desde tu computador es exactamente, funciona de la misma manera, solo que en el, en el caso de tener, por ejemplo, una fotografía propia, uno tiene que escribir su nombre de autor y eh, uno puede elegir la licencia. La que, la que necesite. Por defecto es esta que es BY-SA 4.0, y como les dije, permite que otras personas la pueden modificar y usar siempre y cuando eh, coloquen el autor original de la fotografía y que eh, el resultado de la, de la edición o la modificación de la fotografía eh, siga teniendo la misma licencia. Carlos, ¿te puedo hacer una, ¿puedo hacer una eh, acotación también o agregar un poco de información? Que, sí. eh, esto es súper importante, el tema de la licencia y de los usos que se puede hacer de, de las imágenes que nosotros compartimos en Wikimedia Commons. Es súper importante porque también nos enfatiza un poco de, bueno, ¿cuál es el criterio que yo tengo que tener para compartir imágenes en esta plataforma? Idealmente nosotros motivamos a las personas a que compartan, eh, tomen fotos o, o busquen fotos que tengan... También una cierta relevancia enciclopédica, si se quiere, una relevancia también con nuestra cultura local, con nuestro paisaje, con las cosas que están sucediendo en nuestro país, por ejemplo, y que al mismo tiempo evitemos subir imágenes que sean, por ejemplo, retratos de quienes no nos han dado la autorización para hacerlo, imágenes, imágenes de menores de edad, por ejemplo, que también eh, hay un tema ahí como con los permisos, eh, tener en el fondo un poco, aplicar ese criterio a la hora de subir las imágenes, porque estas imágenes van a quedar disponibles para que sean consultadas y eventualmente para que sean usadas por cualquier persona. Eh, por ejemplo, un medio de comunicación eventualmente puede eh, tomar una imagen para eh, representar o para graficar una, un artículo, un reportaje, entonces ahí uno ya eh, al hacer la donación, eh, comillas, pierde el... La, la pista quizás de hasta dónde puede llegar la imagen que uno está subiendo. Entonces, tratar de tener siempre eso en mente para proteger eh, a quienes posan para nuestras fotos también. Eso. Sí, aquí voy a dejar también un, un tutorial eh, básico eh, de qué eh, tipo de trabajos se pueden subir a Wikimedia Commons. Por ejemplo, uno puede subir trabajos creados completamente por sí mismo... Eh, siempre y cuando uno coloque la licencia y que esté de acuerdo en que la imagen puede sufrir algunas modificaciones y que eh, esté compartida con esta, con esta licencia. Pero eh, no se puede aceptar obras creadas o inspiradas eh, por otros. Eh, en el caso, esta es la gran mayoría de las imágenes que uno encuentra en Google Imágenes o en, en cualquier otra página de Internet. Eh, siempre y cuando, bueno, todas las... Eh, y esto se basa en una premisa de que todas las imágenes tienen los derechos de autor, siempre y cuando indiquen lo contrario, que solamente podemos usar imágenes. Eh, o sea, nosotros sabemos qué tienen esta licencia, siempre y cuando la licencia esté explícitamente abajo. Y esto, eh, en la mayoría de las imágenes que podemos encontrar en, el, en internet, no ocurre, solo en algunos casos. Por lo tanto, siempre que nosotros encontremos una imagen y la queramos usar el 99,9% de las veces no va a ser posible por esto de las licencias, porque la mayoría tiene derecho de autor. A no ser como que les diga, que, como que les dije, que esté enmarcada esa licencia que tiene que ir abajo de la fotografía. Entonces, la mayoría de las veces no podemos subir fotografías de otros autores, a no ser que tengan la licencia, pero también. Eh, eh, se puede subir fotografías de eh, arte antiguo o, en el, caso del, eh, en el caso chileno, de que fotografías que no sepamos quién las tomó hasta el año 1962 y, y que hayan sido publicadas en Chile. Por lo tanto, bueno, en Memoria Chilena o en algunas otras páginas de Internet se pueden encontrar muchas fotografías que fueron publicadas, por ejemplo, en revistas, revistas ZigZag, revistas Sucesos, eh, Chile Ilustrado, esas fotografías no tenían eh, quién las tomó, por lo tanto, están consideradas dentro de lo mismo que decía Patricia antes, dentro de la legislación chilena como que no tienen derecho de autor. Por lo tanto, esas imágenes sí se pueden subir. O sea, para hacer un resumen, imágenes que estén en revistas que hayan sido publicadas en Chile, sin decir el nombre del autor de la fotografía, y eh, antes de 1962 que fue cuando fue promulgada la ley. Por lo tanto, así como un resumen generalizado, se puede subir las propias obras originales, pero no vamos a aceptar a otros eh, eh, otras obras sin un permiso explícito eh, del autor cediendo los derechos de otro. Esta, bueno, esta imagen yo se las voy a compartir después, va a estar en el chat. Entonces, vamos ahora a ver eh, cómo que esta fotografía que está acá, que subimos, que estaba alojada en Flickr con una licencia correspondiente, eh, la podamos usar para que esté ilustrando alguna página de Wikipedia en español. En este caso, del Cerro Santa Lucía. Entonces, bueno, este es el artículo del Cerro Santa Lucía, de Wikipedia en español. No tiene bastantes imágenes en Wikimedia Commons. Hay un montón de imágenes libres que se pueden utilizar dentro de y así pasa con una mayoría una gran cantidad de, de artículos de Wikipedia eh, por lo tanto es también una forma de aportar muy importante eh, encontrar imágenes que en Wikimedia Commons que puedan ser eh, dignas de ser utilizadas en artículos para ilustrar porque por ejemplo bueno aquí habla del Cerro Santa Lucía tiene porque se llama así dentro de la historia y eh, bueno eh, la parte de la conquista de la colonia y en la parte de la independencia, bueno, habla precisamente de estos fuertes que fueron construidos eh, en la cima del cerro, que era el Castillo Hidalgo, y otro, donde está otro fuerte que está cerca de la terraza Caupurigán. Y, bueno, eh, nos gustaría ilustrar esta parte, y tenemos la fotografía, que esta que era del en Español, que era eh, parte del portal del fuerte que había en ese, en ese momento, en ese entonces. Entonces, ¿cómo yo encuentro esta fotografía y la alojo acá? Nos vamos a la parte donde dice editar. Nos va a abrir la pestaña de editar y yo me voy acá a insertar y podemos insertar imágenes. Entonces automáticamente busca eh, dentro de cuáles son las imágenes que eh, podrían estar ahí, que están dentro de Wikimedia Commons. Por lo tanto, eh, bueno, eh, afortunadamente la fotografía es la que está acá, que es la Torreón Español del Cerro Santa Lucía. Si no la encuentro, bueno, habría que buscar el, el nombre que le pusimos. Yo aprieto la fotografía, que es esta precisamente la que quiero utilizar. Ahí sale eh, la información de la fotografía: cuándo fue subida, cuándo fue creada, quién fue el autor, cuál es la licencia, cuáles son sus dimensiones, su formato y. Yo coloco usar esta imagen. Entonces, eh, la leyenda es el pie de página. Por lo tanto, eh, torreón español, el cerro Santa Lucía. Y yo coloco insertar y automáticamente va a estar en la página. Lo voy a insertar en la página. Aquí. Y por lo tanto, ahora voy a publicar los cambios. Me va a pedir publicar cambios de nuevo, tal como lo enseñé en, el primera, en la primera sesión. Y ahora va a estar el, la imagen del toro español en la página del Salo Santa Lucía. Bueno, y así podemos también añadir un montón de imágenes más. Oye, ¿Carlos? ¿Carlos? Sí. sí. Acá hay una pregunta que dice eh, si hay una exigencia mínima de calidad para subir alguna foto o de, de algún tamaño. Bueno, mínima eh, no hay y máxima son varios gigas. Esto es porque los servidores ya, pueden ya. aguantar eh, un montón de, de, de formato y de, de tamaño, así que no hay ningún problema. Eh, por ejemplo... Eh, no, o sea, no hay ningún problema con que la imagen sea de un tamaño muy alto o una calidad muy superior. De hecho, es bueno que, que así lo sea. Pero como por una norma general, eh, las imágenes de, de calidad que han sido consideradas buenas dentro de la comunidad de Wikimedia Commons tienen eh, un mínimo de 2 megabytes. O sea, eso podemos decir que es como un piso. Desde claro. ahí, oh yeah, de ahí no hay problema. Muy bien. Um... ¿Había otra pregunta también? ¿Me escuchan o no? ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Sí, sí es que había otra pregunta también que preguntaba aquí. Eh, Cristian, ¿por qué, se había, eh, ¿por qué se había escogido el año 62 como una fecha tope? Eh, con el tema de los derechos. Sí, lo que pasa es que la, la legislación fue promulgada ese año fue fue promulgada ese año. Entonces, por eso se eligió como ese tope como para... Eh, que fue cuando fue promulgada la ley en el diario oficial, que fue, creo que el 15 de septiembre de 1962. Entonces, por ejemplo, las imágenes del mundial de 62 pueden ser perfectamente subidas, las que están alojadas por ejemplo en la revista Estadio, porque eh, no están... no básicamente no dice el nombre del autor. Y Carlos, ¿eso es algo que se hace, por ejemplo? ¿O sea, ¿Se hace... Se, eh, ¿Es deseable, se motiva, que hayan eh, wikipedistas o wikimedistas que se dediquen a buscar en imágenes que pueden ser subidas a Wikimedia Commons, escaneadas y, y subidas a Wikimedia Commons como una manera de aportar contenido? Eh... Supongamos que yo tengo una colección de revistas antiguas de heredadas de mi abuelo en casa, que a veces uno tiene, y a lo mejor yo digo, oye mira, eh, mi aporte al proyecto va a ser que voy a recopilar estas imágenes, las voy a escanear, eh, si son anteriores a 1962 y no hay un autor conocido, y las voy a donar al proyecto. ¿Eso es deseable? Eh... Sí, por supuesto, es súper deseable, una de las maneras de aportar. Por ejemplo, bueno ya vimos eh, eh, cómo poder subir una, una imagen que nosotros tomamos, que era básicamente lo mismo que Flickr, pero subiéndola desde, desde el escritorio. Otra, por ejemplo, yo no sé tomar eh, fotografías o no tengo cámara, eh, mis fotos no son muy buenas, eh, puedo elegir alguna fotografía buscando con este filtro del, de la licencia correspondiente en Flickr. Y lo otro es que, eh, bueno, lo que decías tú, que también eh, es súper factible eh, de realizar, es que hay algunas revistas que están digitalizadas en, en memoria chilena, sobre todo, y son muy antiguas eh, eh, y que no hay problema con derecho de autor, eh, y que le iba a mostrar, por ejemplo, una que se llama, voy a compartir pantalla, que se llama Revista Sucesos, que es una revista que fue publicada en Valparaíso en los primeros años del siglo XX, y que está, bueno, tiene su categoría propia, Revista Sucesos, y que, por ejemplo, está también categorizada, estas son categorías categorizadas por año. Por ejemplo, aquí está la Revista Sucesos de 1902 y tenemos un montón de imágenes que van a ilustrar los diversos artículos de Wikipedia, que no, eh, bueno, básicamente son eh, imágenes de Valparaíso, pero también, por ejemplo, una imagen de Antofagasta, de la oficina de Antofagasta, y que idealmente lo que interesa es que, bueno, se pueden ocupar estas fotografías, solamente se recorta, se sube en un formato JPG, como ven, aquí son solo 143 kilobytes, no, es eh, un recorte de pantalla solamente, y se puede subir y ocupar dentro de la, de los la, eh, diversos artículos de Wikipedia, porque básicamente eh, dentro de la legislación chilena se puede. De hecho, si colocamos por ejemplo una imagen de acá, que es esta eh, la oficina de la aduana en Antofagasta, que fue tomada en 1902, eh, veamos que la licencia es que este archivo es dominio público según, según la ley de propiedad intelectual que es la ley de que hablábamos que eh, eh, rige para las revistas, que o sea, para las publicaciones que están hechas en Chile. Si nos vamos a otros países, a otras revistas publicadas, por ejemplo, en el caso de Argentina, creo que son 25 años de la primera vez que se publicó. Cada país, dependiendo de dónde fue publicado, tiene sus propias eh, legislaciones sobre, sobre la propiedad intelectual. Claro, ah, genial. Aquí eh, Jaime nos estaba haciendo una pregunta y de hecho Carla le, le pide, por favor, si nos puedes mandar el link a través del chat para que lo podamos abrir. Y he tenido una consulta acerca de una foto que se había utilizado en el artículo de Andrés Bianchi. Entonces si, ¿Sí? te nos, puedes mandar el, si nos puedes mandar el link, Jaime, nos facilitas un poco la, la, la tarea y lo podemos quizás revisar y discutir acerca de tu duda. Carlos, si quieres comentar podemos seguir avanzando. Ahí ya la revisé. Bien, eh, entonces, ah, ya. Y otra cosa que íbamos a... Voy a compartir pantalla. Otra cosa que íbamos a revisar hoy era el tema de eh, cómo agregar una plantilla a la página, a una página de Wikipedia. Por lo tanto. Bueno, aquí voy a compartir pantalla. Ahí bueno, esta es una página de Wikipedia, que es, una, es un artículo, una biografía, que es en este caso de Danko Brincic, que fue un científico chileno. Pero como ven, no tiene ninguna fotografía, ni ninguna plantilla, que está, está como eh, bajada de información que está a la parte derecha de la pantalla. Es un artículo como, como lo pudimos ver en, el, en, el primera, en la primera sesión, que está bien construido, que tiene referencias que tiene eh, subsecciones con todo lo importante eh, y la información sobre este científico. También tiene la referencia al final. Entonces, eh, yo voy acá. A, para crear, para, para generar una plantilla, yo voy acá, voy a editar, voy a insertar, voy a insertar la plantilla y... Dentro de la plantilla voy a insertar la fotografía, que yo sé que hay una fotografía de él que está en Wikimedia Commons. Por lo tanto, yo voy a la plantilla de acá, añadir una plantilla y la plantilla que se utiliza para estos artículos bio, bio, eh, biográficos se llama ficha de persona. y que Ahí este, bueno, dice que la ficha que se usa para mostrar los datos biográficos, por lo tanto, yo la utilizo. Hay otras fichas, eh, se llama ficha, por ejemplo, si hay un artículo sobre alguna eh, estructura, ficha de estructura, ficha de edificio, hay, hay un montón dependiendo de, de qué es lo que trate el artículo. Ficha de evento. La ficha de edificio, Carlos, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo? La ficha de edificio eh, tiene, por ejemplo, eh, cuándo fue creado, eh, cuándo se inauguró, eh, ¿Cuántos años duraron las obras? Eh, ¿De qué estilo es el edificio? ¿Cuáles fueron sus arquitectos? Eh, ¿Cuánto fue el coste? Eh, ¿La inversión para hacer el edificio? Tiene un montón, bueno, como 70 campos, por así decirlo. En claro. la, la ubicación, que también es importante. Es súper es importante señalar que eh, las fichas la, la ficha en general de cada artículo son una especie como de resumen visual, que es lo primero que nosotros vemos cuando nos metemos un artículo, está como en la mano derecha, y normalmente además es de donde se um, obtiene información muchas veces para reproducirla en buscador Google, por ejemplo. ¿Cierto, Carlos? Que es como la primera, lo primero que aparece como esa fichita esa fichita que aparece cuando buscamos la biografía de, no sé, de Marie Curie. Aparece este como resumen de, de su nombre, qué es lo que hizo, su fecha de nacimiento y todo. Entonces es súper importante poder eh, incorporar esta información porque normalmente es lo primero que uno como, como lector ve de un artículo. Sí, es eh, lo que hace el buscador de Google, que la, la ficha que está al lado, que también es como una ficha también de un resumen, eh, la saca de un proyecto que se llama Wikidata, que lo vamos a verificar ahora también, con esto. Entonces, eh, no sé si hay. Sí, terminemos de ver esto y luego volvemos a la pregunta que tenía Jaime. Ya, perfecto. Entonces, eh, nosotros vamos a ficha de persona, y aquí nos dice un montón de campos, que son más de 74 campos que aparecen. Y, eh, eh, bueno, ahí los vamos a elegir, pero eh, voy a poner insertar. ¿Ya? Y al insertar me aparece una ficha que ya está predeterminada. ¿Y cómo ocurrió eso? Con otro proyecto que se llama Wikidata, que lo vamos a revisar. Bueno, allí está la, la ficha de este científico chileno, está con su fotografía, cuándo fue su fecha de nacimiento, su fecha de fallecimiento, qué nacionalidad y distintos campos más, que esto también se pueden agregar. Y nosotros vamos a publicar cambios, publicar cambios. Y ahí tenemos esta ficha de esta biografía. Pero bueno, esto no se hace eh, como por arte de magia, por así decirlo, sino que eh, esos datos fueron sacados de otro otro eh, proyecto de Wikipedia que se llama Wikidata. Así como las imágenes son eh, sacadas de este proyecto que se llama Wikimedia Commons, todos los archivos multimedia, estos datos para utilizar la plantilla de, de ficha de persona y así como también lo hace el, el buscador de Google, son sacados de otro proyecto que se llama Wikidata, que aquí lo vamos a revisar. Entonces, la, todos los artículos de Wikipedia tienen a esta barra en este lado de acá, en el lado izquierdo de la pantalla, una parte que se llama elemento de Wikidata y que también está al final de la plantilla, que es acá, editar datos de Wikidata. Por lo tanto, nos vamos a ese enlace de acá, que es el mismo, y nos genera este, esta, bueno, esta página, que es para utilizar con diversos eh, statements, que se llama en inglés, con diferentes datos, y que de campos. aquí sacan los datos, ¿perdón? Diferentes campos. Diferentes campos, sí. Eh, que aquí sacan, eh, todas las Wikipedias se centran en estos campos de acá, en este Wikidata, y de aquí sacan la información para crear la plantilla. Por lo tanto, si yo quiero eh, editar esta plantilla, eh, se hace directamente acá, en Wikidata. Y nosotros podemos y, es, editar y eh, añadir diversos campos, como añadiríamos en el, en el tema de la plantilla. Por lo tanto, todos los datos que eh, se generaron dentro de la plantilla, que está alojada en Wikipedia, están acá en Wikidata, Como por ejemplo, su nombre, quién fue, una descripción pequeña, científico chileno, y en diferentes idiomas, que está también en inglés y en alemán. Entonces, parte de lo más básico posible es de qué instancia, de qué es lo que estamos hablando. Bueno, y Wikidata está en, particularmente en inglés pero de a poco se va a ir eh, traduciendo tra tra tra claro, al español. Ahora, como es algo un poco nuevo, por ahora está en inglés. Entonces, bueno, lo primero es un ser humano. Tenemos su imagen. ¿Cuál es sus, eh, su género? ¿Dónde? Bueno, su nacionalidad. Y como ven, estos son los mismos eh, campos que están eh, reproducidos en la plantilla en UIB. También su nombre su lugar de nacimiento, eh, dónde nació, en qué lugar falleció, por qué es conocido, sus premios, sus universidades, y esto ya se hace de forma automática. Entonces, por ejemplo, yo quiero eh, agregar otro dato más que, que conozco después de leer el, el artículo de, de este científico chileno. Por ejemplo, algo que se puede hacer cortito aquí es eh, agregar el apellido de la persona, porque solamente está el nombre. Nombre que le diera. Por lo tanto, yo voy acá, agregar campo, que ahí me aparece automáticamente. Lo primero que aparece es family name. Bueno, esto está en inglés, de a poco lo vamos a estar solucionando. Y veo, bueno, tampoco es tan fácil el nombre de este científico, pero es este de acá o algo así creo que se pronuncia en croata. Y lo reconoce, tiene, porque, pero quizás ¿no? haya otra gente eh, registrada bajo su nombre en Wikipedia, ¿no? Claro, Como sí. un nombre de familia ya, lo reconoce automáticamente. Lo reconoce automáticamente como que, fuera un, como que es un apellido, en el fondo. Y, bueno, lo, lo elegimos, nos damos cuenta de que sea el correcto, y nos vamos a publicar. Y ahí aparece otro campo más. Y así hay una infinidad de campos increíbles, Qué, qué lenguaje habló, o qué deportes participó, o cuál es su eh, categoría en Commons, como tiene una sola fotografía, eh, no hay una categoría que está dentro en Commons, pero ahí se puede agregar un montón de datos más, que es dependiendo de qué eh, cosa haya hecho, o qué cosas encontremos sobre el artículo de esta persona. Claro, lo interesante de, de, lo interesante de poder trabajar en Wikidata con esta información es que, Eventualmente, si alguien en otra parte del mundo quiere crear el artículo en francés, por ejemplo, de este, de este científico y quiere agregar la ficha de persona, ¿eh? automáticamente este programa eh, o este proyecto toma la información que existe y va a crear la plantilla de manera eh, automática. Por lo tanto, ya es una, una, una ayuda para la persona que quiere crear el artículo, porque lo hace automáticamente como Carlos lo hizo: o sea, él trató de puso la plantilla y, y se generó sola, no tuvo que llenar los campos uno por uno. Y también lo otro interesante de trabajar con, esta, con este elemento, es que a veces hay información que nosotros tenemos que no es suficiente para crear un artículo en Wikipedia, pero sí un ítem eh, un en Wikidata. Y quizás en el futuro, eh, es, eh, ese elemento sí va a poder ser, eh, si va a poder tener un artículo por sí mismo y se puede nutrir de lo que nosotros hayamos donado a este proyecto. Estoy pensando, por ejemplo, en el proyecto de poder eh, poner en Wikidata todos los datos de todos los hospitales de Chile, en el contexto además de, de, de la epidemia coronavirus y todo, como saber, bueno, toda la información de todos los centros de salud que existen en Chile. Probablemente muchos de ellos no tengan información suficiente para tener un artículo en Wikipedia por sí mismos. Cuando lo vimos la semana, el, el lunes pasado, habían varias cosas que tenía que tener eh, un elemento para poder estar en Wikipedia. Pero sí puede estar en Wikidata. Y eventualmente, quizás en un año más, en dos años más, ese hospital o ese centro de salud se hace conocido por otra cosa, y su artículo va a poder verse mejorado con una ficha que va a ser eh, construida a partir de datos concretos de Wikidata que fueron llenados el día de hoy, por ejemplo. Está toda la idea como de lo colaborativo. Yo, eh, a plano, o sea, eh, eh, le hago un favor al wikipedista del futuro, que, la, que viene a crear contenido nuevo. ¿O no, Carlos? Sí, claro. Eh, es muy importante, por, de partida por lo que dijo Patricia, que era de que todos los idiomas eh, emergen y se juntan en este proyecto que se llama Wikidata, que es de ítems, algo muy bibliográfico, por así decirlo, pero eh, en verdad es como algo centralizado de que todas las Wikipedias en todos los idiomas eh, tengan información que es sacada ahí. Por lo tanto, eso reduce muchas barreras de información que se pueda perder de un idioma a otro, y por lo tanto estamos eh, ayudando a que esta enciclopedia no, sea, no tenga una visión eh, solamente de un idioma, sino que la idea es compartir el conocimiento con todos los otros idiomas posibles. Claro. Oye, eh, Carlos, no sé si podemos ver la, la pregunta de Jaime. Acá sí. mandó el link. Eh, ¿Puedes abrir el link tú ahí en tu, para, a... para que vea la, la pantalla? Voy a dejar de compartir, voy a... Ya. Voy a ver la fotografía. Y sí, la fotografía que está ahí de él, si es que uno la, la pincha, nos lleva a Wikicommons. Pero en la información de la imagen, abajo sale que está sacada de otra imagen que es una imagen donde están, hay muchas personas, entonces está recortada solamente la, como el perfil de, de Andrés Bianchi. Sí, vamos a compartir pantalla porque ya estoy en la fotografía. Bueno, esta fotografía que está acá, que es de Andrés Bianchi del año 1990, como ven, se nota que está claramente recortada, por así decirlo. Uh -huh. Y, eh, bueno, aquí está la descripción del archivo, y dice que eh, efectivamente, bueno, el autor, ¿quién fue el autor?, de esta imagen, que en este caso es el Banco Central de Chile, y que eh, tiene otras versiones, y que esta imagen ha sido extraída del siguiente eh, archivo, que ahora lo vamos a colocar, que es el primer eh, consejo del Banco Central Autónomo. Bueno, claro, aquí dentro de todas las personas que están, eh, aquí está don Andrés Bianchi, entonces lo que pasó es que esta imagen fue recortada, y solamente para que apareciera Andrés Bianchi. Y eso se puede realizar porque esta imagen original, que es la del primer consejo del Banco Central Autónomo, fue subida a Flickr por el Banco Central de Chile con la licencia correspondiente. Aquí dice, esta imagen que fue publicada originalmente por, en Flickr por Banco Central, por la misma imagen que usamos para el archivo que vimos de ejemplo, que era BY-SA 2.0. ¿Y qué es lo que indica esta foto? Que eh, básicamente eh, tiene que ser reconocido el autor en este caso el Banco Central de Chile, y que cada modificación que hagamos eh, eh, tenga el autor y tenga la misma licencia. Por lo tanto, esta fotografía se puede modificar, en este caso se puede recortar y eh, ser eh, eh, subida eh, eh, de otra forma, por así decirlo, siempre y cuando tengan estas dos eh, condiciones, que sería, eh, Bueno, aquí se modificó la foto original... Está el nombre del autor y está compartida con el mismo con la misma licencia. Y, por, tanto, por ejemplo, esa parte que dice, esta imagen ha sido extraída del archivo, bla, bla, bla, ¿eso eh, al subir nosotros la imagen también se tiene que atribuir eso o lo hace sí. automático, por ejemplo? Eh, eh, hay una forma de hacerlo automático, pero eh, la mayoría de las veces eh, se tiene que... que que decir, esta imagen fue extraída de esta otra imagen y tiene esta licencia. El autor fue tanto y con la misma licencia. Y eso, eso es una de las cosas que se puede hacer dentro de... que permite esta licencia que es, es la base de Wikimedia Commons. Ya, entonces, para resumir simplemente, hay que saber que tenga la misma licencia, atribuir al autor y bueno ponerle que ha sido extraída de otra parte eh, sí. para que se pueda poner ahí. Sí. Entonces, eh, cualquier, en el fondo, cualquier fotografía que esté subida bajo los términos de la licencia, se puede recortar, en este caso modificar, y bueno, haciendo eh, como el énfasis de que el mismo autor y la misma licencia, que eso se permite. Bueno, no, normalmente, normalmente el, el Estado de Chile, sus re, diferentes reparticiones, sube información con derechos abiertos. O sea, normalmente eh, uno puede encontrar eh, imágenes en Flickr o en otras actividades que son libres y que se pueden usar para complementar ciertos Artículos de Wikipedia. Jaime tiene otra pregunta. Eh, no se hace en el sistema, la debo bajar y luego subir. Ah, sí, sí. sí. O sea, se tiene que descargar la imagen, se tiene que recortar con alguna eh, plataforma de fotografía, de, de edición, y luego resubir. Pero siempre y cuando, eh, claro, que, que esté dicho ahí que esta imagen fue eh, extraída de esta otra. Perfecto. Ya. Súper. Eh, son ya las 7.2 en, en honor a la hora, vamos a ir cerrando nuestra sesión. Muchísimas gracias Carlos por, por la explicación, eh, fue muy ilustrativo, sobre todo también ver la forma en que podemos aportar desde, desde diferentes maneras a, a mejorar nuestros artículos de Wikipedia. Eh, les dejamos la invitación entonces a que se sumen, a que se entusiasmen a... a, a, ¿A la tercera a, sesión? Exactamente, Ah. A la tercera sesión. Ah, sí, bueno, pero antes de la tercera sesión a que se entusiasmen a crear contenido propio en, en cuanto a imágenes, y eventualmente también a ser un poco de investigadores, a salir a buscar contenido que esté, en, que esté en otros proyectos, que esté quizás en otros sitios web, en Flickr, en muchas cosas libres, o eventualmente también en, incluso en, en documentos que ustedes tengan en sus casas, si son anteriores a 1962, ya saben que los pueden eh, escanear y donar a Wikimedia, eh, van a ser eh, muy bien recibidos y muy bien utilizados. Así que, eh, los, ahora sí, les los los dejo el pase para que los invitemos a la, a la tercera sesión de mi sí. café de Wikipedia. Sí, más que nada invitarlos a la tercera sesión, que vamos a ver la forma, es fondo, escribiendo para Wikipedia. Y claro, si no se han inscrito a esa y quieren asistir, todavía pueden. Exactamente. En eh, la próxima sesión, como dice Carla, eh, fondo, es form, eh, fondo es forma, o forma es fondo, <ríe> eh, vamos a, a responder a algunas preguntas más concretas acerca de cómo podemos redactar eh, un buen artículo de Wikipedia, cuáles son ciertos tips que nosotros utilizamos o que promovemos que se utilicen para que un artículo responda eh, a ciertos criterios de relevancia, que esa relevancia sea visible, sea entendible para lectores de hispanoparlantes de todo el mundo, y algunos tips también que tenemos para prevenir los borrados rápidos, cosa de que los artículos que ustedes creen eh, puedan permanecer y, sean, y, y lo hagan de manera sustentable en la, en la enciclopedia. Eh, no, eh, la... Jimena, Carla dice que hay gente que no era obligatorio inscribirse en todas las sesiones, entonces claro. hay algunos gente solo en la segunda y no en la tercera, y quizás escuchando ahora de que se va a tratar la tercera se entusiasman, entonces todavía pueden inscribirse en esa sesión si es que no lo han hecho. Quienes ya lo hicieron no tienen de qué preocuparse. Así que les vamos a estar mandando eh, la, el, los detalles de la llamada más o menos al mediodía o que, que hoy para que nos conectemos el próximo lunes 11 a las 6 de la tarde. Eh, probablemente Carlos quizás nos acompañe nuevamente, Carla también. ¿Sí? Y esperamos verlos y leerles eh, nuevamente la próxima semana. Un gran saludo a todos ustedes y muchas gracias por venir. Gracias Carlos, gracias Carla. Gracias chao. a todos los participantes. Chao, gracias a sí. Muchas bien gracias bien. por venir y por sus preguntas, así que todo bien, <risa> chao, que les vaya chao, bien. Chao, que estén bien, que tengan buena noche chao chao. Chao chao. chao.